Y en Bolivia el satélite estatal Tupac-Katari prestará un nuevo servicio para el área rural. Se trata del servicio de internet de alta velocidad cuyo acceso es posible en las regiones más alejadas del país. Los detalles con nuestro compañero Freddy Morales. La agencia boliviana espacial anunció que cuenta con tecnología de punta que le permite ofrecer un servicio de internet de alta velocidad para cualquier zona rural del país. La banda K es, es común para ese tipo de servicio, uh, también en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, uh, Europa, uh, Brasil, tenemos un proyecto en Brasil. El Internet rural es otro de los servicios que la estatal agencia espacial hace posible a través del satélite Tupac Atari, que ya ofrece servicios de televisión, radiodifusión y telefonía celular a precios accesibles. El satélite Tupac-Katari tiene 30 transpondedores, de los cuales solo dos eh, funcionan en banda K. Estamos hablando de, de una capacidad menor al 10%. Eh, pero con estos dos transpondedores vamos a poder ofrecer este servicio en todo el país, en cada metro cuadrado del país, como los otros servicios del satélite. El costo del servicio de internet banda ancha para el área rural, será similar al que actualmente rige para las áreas urbanas mediante empresas privadas y estatales, superior a los 30 dólares mensuales. Por primera vez, llegará este servicio a las zonas alejadas. Servicio de Internet de banda ancha, con 4 megabitios de velocidad de bajada y 1 megabitio de velocidad de subida. Eh, van a haber otros paquetes un poco más grandes, pero este seguramente va a ser el paquete que se venda más. El satélite Tupac Katari de fabricación china fue puesto en órbita en diciembre del año 2013. El año 2018 logró ingresos por 103 millones de dólares, lo que garantiza su autofinanciamiento según la información oficial. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.